Eh, buenas tardes, hermanos. Este es mi testimonio. Es que yo te trabajo en un banco, mi horario era de 9 a 5 eh, todos los días y o en, a veces en otras semanas de 8 a 4. Yo le había pedido a Dios un trabajo donde solo estuvieran de lunes a viernes y un horario no tan alto ni tan desgastante. Y bueno, se presentó una convocatoria nueva dentro del banco y me citaron a entrevistas sin avisarme. Tuve tiempo de bajar y hacer la oración con el pastor principal en mi celular Subí y presenté la entrevista y bueno, yo en mi corazón sentía la tranquilidad que me había ido bien Sin embargo, como a las dos horas me enteré que se habían presentado 45 personas Eso para mí fue una noticia muy sorprendente porque pues las posibilidades de pasar eran muy pequeñitas Sin embargo, bueno, yo dije esperemos en Dios, cuando llegué a la casa le conté a los niños y entonces me dijo, Paulita, mi hija, eh, bueno, eh, mami, ¿por qué no llamas al Pastor David y le pides oración para que estés más tranquila? Entonces le escribí al Pastor David un mensaje, que si por favor me podía llamar para orar por mi trabajo. El Pastor David me llamó, oramos. Cuando estábamos orando, eh, la llamada se le cortó por la conexión de WhatsApp y él me volvió a llamar para confirmar la oración. Y cuando terminó de orar por segunda vez, Paulita me dijo, mami, confirmado el pastor David oró dos veces, la noticia va a ser que tú vas a tener ese trabajo. Efectivamente, el lunes festivo me llamaron que yo había sido la única persona que había pasado para la siguiente área del banco con un mejor sueldo y con un horario de trabajo que es de 6 de la mañana a 12 del día. Y solamente de lunes a viernes, ya no trabajo los fines de semana ni los festivos. Entonces, para darle la gloria a Dios, al Pastor Principal y gracias Pastor David por haber orado por mí. Gracias por su oración.